Buenas noches, sean bienvenidos todos aquellos que se estén uniendo a esta transmisión en YouTube y en Facebook. Recuerden que estamos en vivo y en directo con Moco en la página de Oxlack Investigador, también en el canal de Melissa, A y en el canal también de YouTube de Oxlack Investigador. El día de hoy es una noche especial porque tenemos un invitadazo internacional, un invitado que en ningún otro podcast ha estado, así que es, eh, es noche de gala, primero tengo que presentar a, a mi compañera Melissa Ey, bienvenida, buenas noches Melisa. Hola, buenas noches Sox, buenas noches a todos los que están aquí el día de hoy, como saben esta iba a ser la semana de ufología, y bueno, de debrayamos o desvariamos un poco en el en el programa pasado y este es justo para darle esa neutralidad que requiere Moco. Así que vamos a iniciar. Estamos esperando a que la gente esté entrando y dejando sus mensajes, sus comentarios aquí en, en la línea que estamos leyendo para ustedes. También los vamos a estar presentando en pantalla. Así que ustedes... Van a ser partícipes de eh, las preguntas que quieran hacer a nuestro ex experto ufólogo. Él es argentino y él es Jorge Luis Zuckdorf. Vamos a presentarlo y vamos a darle la bienvenida a Jorge Luis, que nos acompaña. Desde la Ciudad de México tenemos la oportunidad de que esté en nuestro país. Así que aquí tenemos a Jorge Luis Zuckdorf. Buenas noches, mi hermano. ¿Cómo estás? Buenas noches, este, hola hermano, hola Melisa. Un gusto enorme, un orgullo y un honor estar aquí con ustedes. Sí, lo único que me queda aclarar es que en realidad yo no soy ufólogo, soy documentalista. Eh, respeto mucho a los investigadores como para eh, tomarme su, su, su cargo. Yo creo que en realidad yo soy un comunicador de, del tema OVNI creo que, que hay una diferencia entre salir a buscar, investigar y contar los temas al público. Hace unos días salió en Televisión Mexicana en las noticias de la mañana y lo presentaron como ufólogo, así que aquí también lo presentamos como ufólogo. <risa> yo voy a seguir peleando contra eso. ¿En el, en el noticiero de Paco Sea la dijeron ufólogo? Eh, me parece que sí, ¿eh? Sí, oh. yo, yo vi, yo vi esa, esa parte. Jorge Luis, para que la gente te vaya conociendo mejor, ¿nos podrías contar quién es Jorge Luis Zubdorf? Y después me puedes decir también qué significa tu apellido, de dónde viene. Dale. <risa> este, yo, soy, um, yo soy periodista, soy documentalista, soy dramaturgo, hago obras de teatro también, eh, soy guionista y, eh, y soy productor de televisión. Y me dedico sobre todo a hacer documentales para televisión. Tengo muchas eh, muchos... muchos cientos de horas, me animaría a decir, de documentales en televisión. Y entre, entre esa cantidad de cientos de horas de documentales de televisión, tuve la oportunidad de hacer muchísimos documentales de misterios en general y de ovnis en particular. Y eso me hizo eh, recorrer nuestra América Latina, no te voy a decir totalmente completa, pero una enorme cantidad de países, una enorme cantidad de ciudades, de pequeños pueblos, de aldeas, de, de lugares totalmente alejados de civilización, de las ciudades más grandes del continente. Y en todos estos lugares fui recolectando estas historias que después fui contando en cada uno de mis documentales. Con el tiempo lo que me pasó es que eh, me encontré que tenía un montón de información que no mucha gente tenía, ¿no? Porque los investigadores usualmente son locales y cada uno investiga lo que tiene a, a su alrededor. Obviamente hay congresos, se juntan, se conocen, pero es muy difícil tener la posibilidad de recorrer todo como a mí me tocó. Porque si lo haces de tu propio bolsillo es un presupuesto gigante. Yo lo hacía como parte de mi trabajo, entonces este, tuve esa oportunidad de hacerlo. Y a partir de ahí lo que me pasó es que Iba a fiestas de cumpleaños, iba a reuniones con amigos, iba a todos lados y todos me pedían que cuente estas historias. Así que, y aparte yo tenía, eh, cada vez que hacía un documental tenía muchísimas, muchísimas, eh, ¿cómo decirlo? Muchísimas este, notas de prensa, muchísimos programas de radio y me empecé a entusiasmar y así pasé a tener una columna en una radio eh, muy famosa de Argentina, que es Radio Metro Antes había tenido una columna en, en, en un programa que se llama Trasnoche Paranormal, que es el programa más importante, creo yo, en, en Argentina en este momento de, de temas de misterio. Y así fue creciendo y nada, siempre hablando contigo, siempre hablando con, con amigos y hermanos de, de todo el continente y, y aquí estoy hoy. Y mi apellido es complejo, es muy complicado. Eh, mi apellido es de descendencia alemana, pero no es alemana de Alemania, es de, nos llamamos alemanes del Volga, porque somos eh, descendientes de un grupo de alemanes que en el 1700 se fueron con Catalina la Grande a colonizar Rusia y se quedaron ahí, eh, hablando alemán y siendo alemanes, hasta que Stalin los expulsó y ahí vinieron para América. Entonces son como, es una cultura distinta a la alemana y distinta a la rusa, y es como que para los alemanes somos rusos y para los rusos somos alemanes, así que nuestra única identidad sería la de alemán del Volga. Eh, y Zux no tiene traducción y Dorf es aldea pero no, no, no hay una traducción. En, en, en, en el idioma alemán hay dos tipos de apellidos, los que son una familia única, que son apellidos como este, que no tienen traducción, y después los apellidos que vienen sobre todo de oficios, como Schneider, por ejemplo, que significa carpintero. ¿Viste? Todo completo, te dice Perfectísimo. Bueno, antes de que iniciemos con preguntas y dudas que tenga la gente, también Melissa y un servidor, que te vamos a estar, pues, haciendo... Quiero decirte que Moco es un concepto en donde tenemos la libertad de eh, crear nuestras propias hipótesis y nuestras propias ideas. Aquí uno no está bien ni mal conforme lo que digamos, sino uno puede irse en la, men en la mente y platicarnos y, y decirnos los pensamientos que se nos vayan ocurriendo con referente a los a las preguntas, a los temas, a las ideas y demás cosas, así que eres completamente libre de expresarte, aquí nadie va a decir si es verdad o es falso, vamos a hacer preguntas y vamos a tratar de conocer el tema con nuestros, con nuestros propios pensamientos, así que Melissa, tienes eh, ahí la palabra para Jorge Luis y vamos a iniciar este programa, buenas noches a toda la gente que está ya conectada en nuestras redes sociales. Justo quiero abrir un paréntesis antes de empezar, Jorge, porque me pasó algo bien parecido a ti y es que hubo un tiempo en el que la gente pensaba que yo era ufóloga y ojo, yo ni he recolectado historias, ni, o sea, soy totalmente ajena al tema, simplemente traduje unos archivos que salieron a la luz de la CIA cuando inició todo esto de la pandemia, entonces me puse a trabajar en eso y la gente lo relacionó con que yo era ufóloga, incluso algunos ufólogos mexicanos como que me, me invitaron a, a estar en su contenido. Y luego la gente como que se sacaba de onda de que yo no supiera tanto, porque en verdad pensaban que yo era ufóloga. Y fue todo un tema, igual que tú, de que salirme de eso de que, oiga, no, no soy ufóloga, soy periodista. Pero bueno, dejando eso a un lado, yo, yo ya tengo... Ansias de saber la historia, no sé, qué más te haya impactado, qué más te haya sorprendido. Bien. Sí, es, es divertido. Sí, me pasó exactamente lo mismo que lo que decías. Eh, hay muchas historias. Y, y déjame aclararte algo primero con lo que decía Oxlack recién, que es muy cierto y, y es muy interesante, ¿no? De la libertad de hablar. Yo eh, tengo mucha información y ahora voy a ir contando todo, eh, pero yo no tengo respuestas. Yo tengo un podcast, que recién alguien en YouTube decía que lo seguía, gracias, que se llama La Huella OVNI. Es un podcast en donde yo respondo preguntas del público. Voy por, esta semana voy a subir el, el, el episodio 86, así que imagínense la cantidad de preguntas que estoy respondiendo. De hecho, también hago entrevistas y Oxlax eh, participó en una de ellas. Eh, pero... Yo no, no tengo verdades absolutas. Yo lo único que sé es que cuando empecé a investigar estos temas, tenía algunas preguntas. Hoy tengo miles de preguntas. Y lo que yo le, le ofrezco a la gente son estas dudas que yo tengo y cierta información, por supuesto. Pero mi objetivo en la vida no es dar conclusiones, porque yo no las tengo. Es dar herramientas para que cada uno pueda sacar sus propias conclusiones. Ahora, el caso que más me impactó a mí, que me tocó vivir, no en primera persona porque sería mentira, pero sí haber estado en el lugar de los hechos, sin dudas es un caso que ocurrió en Brasil, en la década del 70, en 1977, en medio de la selva del Amazonas. Ahí en un brazo, un afluente del río Amazonas, una pequeña isla alejada de todo. O sea, imagínense una isla de pescadores en medio de... La selva del Amazonas. Bueno, un día, en 1977, uno de estos pescadores estaba caminando por la isla. De golpe, una luz sobre su cabeza, le llama la atención. Parece que esta luz empieza a intensificarse cada vez más hasta que lo baña de luz. Cuando lo baña de luz, él después contó que quedó como paralizado. Y después de, de esta parálisis, él vio que del centro de, de este cono de luz bajaba un segundo cono de luz y que llegó a su brazo. Y lo quemó, le tomó este, alguna muestra de algo, no sabemos. La cuestión es que a él le quedó una quemadura. La luz se fue, él fue a, regresó a la aldea, contó lo que había pasado, fue al hospital, tenía una quemadura, lo curaron. Unos días después apareció un segundo caso. Después un tercer caso, un cuarto caso. Y todos los días empezaban a subir los casos. Imagínense de estar en esa situación, eh, realmente parece una película de terror. Bueno, ¿qué pasa en una película de terror? Alguien se muere. Siempre. Y eso pasó en Isla Colares. Uno de estas personas, se ve que la quemadura fue muy grande, eh, la médica de, del lugar no pudo hacer nada y terminó muriendo en, en la pequeña salita de primeros auxilios que tenía en ese momento eh, se generó una histeria colectiva tan grande en la isla que entre el 70 y el 80% de la población se fue. Y llegaron los militares, llegó la Fuerza Aérea de Brasil, hicieron un campamento en la playa, la playa es... Es increíble, Esto es, es, es, este, es, es un paréntesis, porque es una arena blanca que parece eh, estar en el Caribe con, con, el, con la fuerza que tiene un río como, como el Amazonas y en un lugar donde cuando vos vas todo es raro, todo es distinto a lo que conocemos. Realmente el Amazonas en ese sentido es maravilloso. Bueno, cierro el paréntesis. Estos soldados estuvieron meses en, en este campamento Tenían filmadoras, cámaras fotográficas, quién sabe qué más tecnología. Y un día levantaron todo y se fueron. Y nunca más se supo nada de este caso. Pero algún tiempo después, casi 10 años después, no, un poquito más, casi 20 años después, el jefe de la operación en Isla Colares dio una entrevista en televisión. A uno de los ufólogos, a un equipo de ufólogos con, con, con Ademar Llevaera a la cabeza, que hoy es uno de los ufólogos más reconocidos del continente, sin dudas, director de la revista UFO, estaba Marco Antonio Petit también en la entrevista, y no recuerdo si alguien más. Y en esa entrevista este militar dijo, yo vi las naves, las fotografiamos, les tomamos videos, y fue más allá. Él dijo, yo hice contacto con Ceres, el militar que durante más de una década, casi dos décadas, había guardado silencio. Aproximadamente 15 días después, se suicida. Bueno, si terminamos la historia aquí es perfecta, ¿no? Sí. Pero okay. hay sucedió? En 2006, los ufólogos de Brasil arman un movimiento para intentar eh, presionar al gobierno para que desclasifique investigaciones oficiales que hayan hecho sobre el fenómeno OVNI. Y este caso es desclasificado. Entonces, ¿qué pasa? Aparecieron los papeles oficiales, ocultos ya casi 30 años, de hecho 29 años, eh, con toda la investigación aparecieron fotos de luces, eh, no aparecieron las filmaciones. Esto es extraño, pero hasta el día de hoy no, no, no hicieron las filmaciones. Y aparecieron los documentos que contaban todo lo que hicieron. Obviamente no aparecieron grandes conclusiones, pero sí que esas luces existieron. Bueno, algunos años después de eso, en el año 2012, yo viajé a las islas, a la isla, a esta pequeña isla. Fue un viaje que realmente fue una aventura. Fui con, con un equipo a hacer un documental. Nos acompañó Ademar Shevaer justamente. Y en la isla conocí a algunos de, de, de los pescadores, de los isleños, de las isleñas que habían sido quemadas. De hecho, todavía tenían la marca en la piel. Eh, me contaban que aparte, ellos a partir de esa experiencia tan terrible habían empezado a tener muchos problemas de salud. Que no era que había sido gratis o, o solo la anécdota, sino que les habían quedado muchos problemas de salud. Como radiación. Sí, hay, hay muchos casos de... Creo que el más importante en ese sentido es un caso que ocurrió en, en Colombia en 1969, que es el caso de Arcesio Bermúdez, que estuvo debajo de una luz y terminó muriendo de algo que no sabían. Hay otro caso en Brasil en el 1997 de un cabo que agarró a un supuesto ser... Y se murió también a los pocos días sin, sin que los médicos supiesen que, que tenía también. En este caso ellos decían que se les había empeorado la salud, pero ellos no habían muerto. Bueno, de ahí fui a conocer a la médica que curó a todos los heridos y se quedó en la isla. Y me contó toda la historia. De hecho, ella fue mucho más allá. Ella dice que un día estaba andando con su auto y sobre su cabeza la empezó a seguir una de estas luces y ella intentó escaparse y la luz venía detrás y que en un momento los vio y ella decía que dentro de la nave había una especie de, de seres este, eh, rubios, muy altos, eh, muy pálidos que la miraban por una ventana de, de esta nave. Y de hecho, hay varios dibujos. Como eso. Eh, y después, por último mi, último, mi última parada fue ir a visitar una mujer que era la hija de quien en ese momento era el gobernador militar, porque en ese momento en Brasil había un golpe de estado, el gobernador militar del estado de Belén, eh, de Belén de Pará, que es eh, donde, estaba, eh, donde ocurrió todo esto. Bueno, ella me confirmó. Que un viernes por mes toda la cúpula militar se juntaba en su casa a ver las filmaciones de las naves, dijo, ¿no? De las luces que hacían en las islas. Conclusión, es un caso increíble con, con, con una tragedia terrible también. Pero por sobre todas las cosas, cuando a mí me dicen, ¿cuál es el caso que más te impresiona? Es este, porque yo creo que es uno de los casos que tienen más pruebas. Con todas esas pruebas yo no puedo decirte que esos sean extraterrestres. Pero sí te puedo decir que ahí ocurrió algo realmente anormal o paranormal, como quieras decirlo. Oye, Jorge, ¿y las marcas que tenían las personas eran similares? ¿Eran en las mismas partes del cuerpo? Había en varias partes del cuerpo, usualmente eran los brazos, que es lo que llevaban descubierto. Y, la, y había desde marcas eh, más grandes hasta marcas más pequeñas. yo los, los, A los que vi, conocí que fueron a dos en ese momento, eh, tenían, se les veía como unos lunares, pero más grandes y se notaba que era una quemadura. OK, muy bien. Y no había como un patrón selectivo de personas, o sea, que les pasara nada más a hombres o solo a mujeres o solo a niños o. No, les pasó a todos. No tengo casos de niños. Pero de hecho, si, si después se ponen a, a googlear, las, la, las fotos que están van a ver que hay fotos de mujeres jóvenes, de hombres jóvenes, de hombres mayores. Hay fotos de, de muchos, muchos quemados, eh, que son las fotos que se fueron desclasificando. Ah, o sea, desclasificaron fotografías y documentos. Dices que no sabes si también videos. No, los videos no los desclasificaron, pero a mí fuentes no oficiales me dijeron que esos videos existen. Tal vez algún día los desclasifiquen. Eh, tomando este caso en referencia a lo que nos platicas, pues claro, mencionas que es un fenómeno extraño, no, no tienes una respuesta clara de qué pudo haber sido, pero estamos hablando de que efectivamente los gobiernos tienen documentos, tienen información que ocultan, todos los gobiernos tendrían esto o solo por sectores, es decir, eh, eh, ahora hablamos de Brasil, México tendría algo así, Perú tendría algo así, ¿Argentina tiene archivos que de pronto puedan pertenecer al fenómeno OVNI y no estén desclasificados? Eh, sí, sí, sí. A ver, eh, uno de los temas, yo, yo soy un convencido de que los OVNIs existen. No soy un convencido de que sean extraterrestres, porque no lo sé. Pero cuando digo que los OVNIs existen, yo me baso en, tengo tres patas fundamentales para decirlo. Y una de ellas es las investigaciones oficiales. Todos los países del mundo, de una u otra manera, han investigado o investigan el tema OVNI. Eh, podemos hablar, en Argentina hay comisiones desde antes de la década del 60, algunas públicas, otras más secretas. De hecho, yo he tenido muchos eh, papeles hasta con croquis ya hechos para ver dónde vieron la luz, cómo era la luz, o sea había o hay eh, una dinámica común para, para, para marcar avistamientos, he estado con el director y fundador de, de la oficina de investigación OVNI oficial de la Fuerza Aérea del Perú, eh, el comandante eh, Julio Chamorro, he estado con muchos directivos de la oficina, de las EFA, que es la, la oficina de de investigación oficial de Chile, que yo creo que es la más abierta hoy y la que da más información. He estado con el director de la oficina de la Cridomni que es la oficina oficial de Uruguay. He estado con los directivos de, de la oficina actual de Argentina. Conozco y, y he trabajado con, con Luis Elizondo, que Luis Elizondo es... este eh, espía secreto de Estados Unidos que fue y creo yo que es el responsable de todo lo que nos está pasando ahora con toda la desclasificación que está haciendo Estados Unidos. Existe y no hay dudas de que existió el proyecto Libro Azul. Hay muchas comisiones entre medio en Estados Unidos que, que también hablaron de, de e investigaron este tema. Y bueno, Luis este, fue justamente el, el último gran investigador que tuvo... Eh, la comisión del pentágono más allá de lo que están haciendo ahora que desconozco quién es la cabeza si es que se conoce públicamente ya o sea hay información y aparte hay otra cosa hay por lo menos 15 países si no me falla la memoria que ya han desclasificado información sobre sus investigaciones ovnis cuando un gobierno desclasifica una investigación sobre el fenómeno ovni ocurre algo que es extraño primero que podemos confirmar que investigaron el tema. Segundo, que alguien decidió que esa información era muy sensible para que el público en general la sepa. Y tercero, que en algún momento alguien decidió que esa información, Podía hacerse pública. Lo extraño que estamos hablando, Melisa, si tú los estuviste traduciendo, te, vas a, te, te, te debes haber dado cuenta que no dicen nada interesante. Y lo extraño, y mi pregunta es, ¿por qué desclasifican o dejan secreto 30, 40, 50 años eh, una investigación que no tiene ningún tipo de conclusión que, que, que justifique que haya estado oculta por tanto tiempo? Sí, justo a mí se me hacía extraño porque eran muchas hojas que parecía que se saltaban varias. O sea, como que empezamos página 2 y después era la página 15. O sea, no desclasificaron como que con continuidad. Y había detalles que sí pareciesen como tener información privilegiada, pero como tú lo mencionas, no llegaban a nada ¿O no podías darte cuenta de qué era lo que estaban ocultando en realidad? O sea, sí faltaban muchas hojas de los documentos. Sí. Sí, y aparte es eso. Eh, no, hay, eh, no hay ninguna conclusión que sea interesante. En ninguno. En ningún país. Las conclusiones más jugadas pueden ser, no sabemos qué fue. Exacto. Oye, estábamos en el, el, el pasado programa... Eh, hablando sobre hombres de negro, aquí hicimos una serie de hipótesis y nos gustaría saber qué opinas de los hombres de negro, existen, no existen y si es así, quiénes son o qué hacen. Bueno, yo se lo dije a, a Luis Elizondo en la cara un día cenando, es para mí él es el hombre de negro, era el líder de la agencia secreta de Estados Unidos que investigaba en todo el mundo el fenómeno ovni el proyecto Blue Book, eh, fueron en su momento, creo yo, los hombres de negro. Ahora, si a eso le sumas que hay algún tipo de personaje eh, extrahumano o, o que no sea humano que, que, que actúe para, para estos elementos, no lo sé. Pero tampoco lo puedo descartar, no tengo información. Jorge, antes de continuar... Eh, a mí me parece importante saber en qué momento decidiste investigar esto o qué cambió en ti o si siempre pensaste que existían los ovnis, porque yo tengo recuerdos de muy niña y siempre tuve esta conciencia de que para mí era algo real, o sea, no sabía qué era ni cómo era, pero tenía la conciencia de que era algo real y me daba miedo. Y sé que hay gente que no cree, o sea, de plano, no lo cree aunque haya pruebas, aunque exista todo esto que ya conocemos. Pero me gustaría saber cómo fue para ti. Yo me acuerdo la primera vez que vi un objeto en el cielo. Estábamos con un grupo de primos en la casa de mis abuelos. Creo que es la primera vez que lo cuento esto. Y yo tendría siete años y estuvimos fácil una hora viendo un objeto que veíamos que cambiaba de forma y que nunca supimos qué era. Eh, todos los temas paranormales siempre me atrajeron, pero la realidad es que hasta, hasta que no tuve que hacerlo laboralmente nunca me había metido eh, a investigarlo. Lo que pasa con mi profesión es que cualquier tema que yo haga tengo que leer mucho e investigar mucho. Yo tengo que volverme experto del documental que haga. ¿Por qué? Porque tengo que contar las historias, no tengo que equivocarme, tengo que entrev entrevistar a los expertos. Entonces de alguna manera tengo que estar a la altura de esos expertos. Entonces, con todo eso es como que uno va estudiando, estudiando y va cargando información. Yo, mi primer documental de misterios, que lo hice para un canal que ya no existe, que se llamaba Infinito, fue en el año 2004, 2005, una serie que se llamó Latinoamérica Historias Perdidas. Así que imagínate que desde ese momento vengo investigando y leyendo y cargando información sobre esto. ¿Para qué cadenas o canales de televisión has hecho estos documentales, Jorge? ¿De misterios o de sí. todo? De, de misterios. misterios solo para Infinito. Para un canal argentino hice una vez una serie de santos que de alguna manera toca el tema del misterio y para, para History muchísimos. Ok, muy bien. Entonces ya tienes muchísimos años eh, precisamente documentando, yendo con los personajes... Eh, importantes del tema, a los que a los que sí llamas ufólogos, pero es que te has alimentado de todos ellos, del conocimiento de cada una de estas personalidades a las que has entrevistado y claro que tú ya tienes esta información, has reunido lo mejor de cada uno de ellos y es precisamente porque esta noche te tenemos aquí para que respondas por fin las dudas más importantes del fenómeno OVNI. Dime, Jorge, ¿crees que los extraterrestres ya estén entre nosotros? Es una de las preguntas que están poniendo ahí en los comentarios. Yo no tengo certezas de que los extraterrestres estén entre nosotros. ¿Por qué? Porque no hay certezas, hay indicios de cosas extrañas. Hace poquito me invitaron a participar, por ejemplo, en alienígenas ancestrales. Eh, yo conozco bastante de mitología eh, antigua este, americana, eh, y hay cosas que realmente no tienen explicación. Pero, en realidad, al día de hoy yo no encuentro eh, datos objetivos con los cuales yo pueda pararme y decirle sí. No hay duda de que estos objetos son extraterrestres. Hay un montón de gente que lo asegura y tampoco tengo elementos para decir que no lo es. No sé si se entiende mi postura. Yo no lo sé. No lo sé, pero no me quiero casar ni diciendo que sí ni que no, porque no tengo esos elementos. Sí hay muchos elementos extraños. ¿Te gustaría que sí fuera así? Yo sabes que últimamente me estoy enamorando de una contrateoría que, que empezamos a, a pensar con, con un grupo de amigos hace, hace un tiempo. ¿Y qué es, eh, es esta? Nosotros siempre creemos que tenemos hermanos mayores en las estrellas mirándonos. ¿Qué pasa si nosotros somos los primeros? ¿Por qué tenemos este espíritu aventurero que necesitamos haber cruzado los océanos? Hoy necesitamos estar intentando llegar a Marte y seguir y seguir yéndonos hacia afuera. ¿Qué pasa si nosotros somos esos primeros pobladores del universo en una vida que está empezando? Ok, ahora con esto que mencionas yo tengo otra pregunta. ¿Crees que existan más razas alienígenas o que solamente sea una? Bueno, es que dices que no crees en los extraterrestres, ¿verdad? Pero en dado caso, ¿piensas que serían más de una? Yo digo, no digo que no creo, digo que no lo sé. Es distinto. Yo no, no, no digo que no existan los extraterrestres. Ahora, si tú me preguntas si yo tengo elementos objetivos para decir los extraterrestres existen, no los tengo. Así como hoy te decía que tengo element elementos objetivos para decirte que los OVNIs existen. Eh, Está la ecuación de Drake, ¿no? Que es esta ecuación que dice si el 1% de, de las galaxias tiene un 1% de sistemas solares, tiene un 1% de planetas y de ese 1%, el 1% desarrolla vida y de ese 1%, solo el 1% desarrolla vida inteligente, deberíamos pensar que en el universo hay más de 100 mil eh, civilizaciones, 100, 100, 100 millones de civilizaciones, perdón. Y estamos hablando solo no del universo, perdón, sino de nuestra galaxia. Entonces, estamos hablando de números gigantes y si vamos a, a la lógica común, lo más probable es que haya mucha más vida. Ahora, tenemos dos problemas para asegurarlos, creo yo. La primera es eh, la única vida objetivamente que conocemos hasta el día de hoy somos nosotros. Y en el planeta el único ser que... Evolucionó de manera inteligente, inteligente entendiéndonos que podemos crear civilización, tenemos filosofía, tenemos lenguaje, eh, tenemos tecnología, somos nosotros. Con millones y millones de vidas distintas que hay alrededor nuestras. ¿Por qué? ¿Por qué somos los únicos inteligentes. ¿Qué hicimos de distinto al resto de los animales para haber evolucionado diferente? Yo lo pregunté mucho una vez entrevistando a un, este, a un eh, antropólogo y a un paleontólogo me dijo lo mismo. Lo que me explicaron es que en realidad hay una teoría y ellos creen que la inteligencia del ser humano parte después de un shock proteínico, que es después de la utilización del fuego, el ser humano empezó a derretir y a comer el tuétano de los huesos. Y ese shock de muchas más proteínas es lo que habría hecho que el cerebro se active de otra manera. Ahora, ¿los perros que ya estaban al lado nuestro no comían los mismos huesos con el mismo tuétano? Claro, hay una hipótesis, bueno también una como, sí, hipótesis sobre que los reptilianos en este caso pueden ser eh, dinosaurios o estos reptiles que evolucionaron y podrían haber evolucionado similar a nosotros solamente que ellos bueno ya yendo más profundo porque esto es moco y aquí todo se vale estos reptilianos podrían haber estado o están o estarían ocupando el centro de la tierra si es que la tierra fuera hueca o podrían haber avanzado eh, la inteligencia mucho más y, y ser ellos quienes de alguna manera nos están vigilando como si fuéramos una granja, como si el, el reptil hubiera evolucionado más que, el, que lo que somos, ¿no? que los mamíferos. Bueno, es interesante pensar que nosotros tenemos un cerebro reptil, que es nuestro, nuestro cerebro más antiguo y más, eh, eh, y más eh, primordial, que es el que nos salva en los momentos de, de peligro. Si, si ustedes buscan el cerebro reptil van a ver que que, que hay mucha información sobre eso y que es, es una cuestión, eh, no sé si decirlo, neurológica, médica, pero, pero esto existe. Eh, sí, es cierto, pueden pasar cientos de cosas, pueden existir los reptilianos y sí, pueden existir los reptilianos. Si nosotros estamos acá, cualquier forma de vida podría estar. Ahora, a mí me gusta mucho... Eh, todas las teorías eh, en este sentido de, de que algo intervino para que nosotros seamos lo que, lo que somos. Que eso es a lo que me refería cuando eh, les digo que, eh, por qué somos los únicos que evolucionamos así. Y es interesante cuando vas a ver eh, las teorías de las cosmovisiones religiosas del mundo. O sea sobre todo los mitos de creación, en América, en Europa, en Australia, en África, en absolutamente todos lados, la, las, lo, las narraciones son muy parecidas. Y esas narraciones hablan de que los dioses nos crearon, siempre. Usualmente, en las grandes religiones, en realidad, hay como un ensayo-error, ¿no? Y se van haciendo varias, este, varios intentos hasta llegar al hombre definitivo. Y en esos intentos es donde se va haciendo la creación. En la cultura católica son los, lo, los siete días de la creación. Eh, en, para los aztecas son esos distintos hombres hasta llegar eh, a, al hombre creado por Quetzalcoatl. Eh, lo vemos con los ejes, lo, lo, lo vemos absolutamente con todas las religiones y no hay puntos de contacto. Ahora bien, todos estos dioses nos crean a su imagen y semejanza, que no es un detalle menor. Después, en absolutamente todas las religiones, y este no es un dato tan que, que yo lo haya escuchado tanto, eh, sucede algo, que es lo siguiente. Nos dan la tecnología más importante que el ser humano tuvo, tiene y me animaría a decir que tendrá. Que es el cultivo. Sin cultivo no tenemos civilización. Y en todas las religiones los que nos enseñaron a cultivar son los dioses. Nos enseñan moral y se van prometiendo un día volver. ¿Y a dónde se van? Siempre han dicho que se van a las estrellas. Se van a las estrellas. A diferentes lados, pero todos se van a las estrellas. Y aparte es interesante otra cosa. Si nosotros analizamos por definición, cuando hablamos de dioses, estamos hablando de seres extraterrestres. Porque otra vez, ¿todos los dioses dónde están? Afuera. Están afuera del planeta. Entonces, por definición, si están afuera del planeta, ¿qué son? Extraterrestres. Todo esto a mí me llama mucho la atención. Es cierto, son solo mitos. Pero, ¿cómo puede ser que todas las, las humanidades de todo el mundo hayan guardado esa memoria eh, y tal vez separados por mil, dos mil años, eh, hayan llegado a la misma conclusión? Sí, es, es interesantísimo que las culturas antiguas se relacionen. Eh, Melissa, ¿tienes alguna pregunta? Sí, este quisiera saber si alguno de los ufólogos que conoces um, te, te haya dicho alguna vez con certeza que esto existe. O sea, alguno de estas personas con las que has compartido esta información si sí tiene esa certeza. ¿De que ¿Los extraterrestres existen o que esta teoría que yo digo yo es...? No, que los extraterrestres existen. La gran mayoría de los ufólogos están seguros que los extraterrestres existen. De hecho, yo tengo grandes, grandes amigos ufólogos que nos respetamos mucho. Eh, de hecho, eh, hay, hay dos grandes ufólogas en Argentina que son Silvia y Andrea Pérez y Mondini De hecho, me han invitado a, a sus conferencias y demás, y yo en medio de una conferencia eh, diciendo, eh, ¿ustedes creen que, la, que existe la vida extraterrestre? Y en una conferencia ufológica, obviamente, todo el mundo dice sí. Y yo, que me encanta igual contradecir, digo, yo no estoy seguro. Pero siempre lo hago desde el respeto, porque tampoco voy al otro punto, no soy un escéptico. Porque así como digo, no me gusta... Afirmar que los extraterrestres existen, tampoco me gusta afirmar que los extraterrestres no existen. Yo lo que trato de hacer es esto que acabo de hacerles recién, es busco pruebas que nos dejan en un lugar donde la gente tiene que pensar. Lo que les acabo de decir es real. ¿Eso nos confirma que existen los extraterrestres? No, disculpen mi, mi, mi lenguaje, pero puta, nos deja en un lugar donde, ¿qué es esto? ¿Qué nos quisieron decir nuestros ancestros? Había preguntas ahí en los comentarios, que te hicimos la pregunta, que ¿quién hizo las pirámides o las grandes construcciones? Es que tienen mucho esto de la relación con los alienígenas ancestrales, yo creo que también por, por la serie In History te relacionan un poco, y es que se ha vuelto en los últimos años, después de Von Daniken, pues sí, esta temática de que los alienígenas de alguna forma tuvieron que ver con las grandes construcciones y grandes civilizaciones en la antigüedad. Eric, Eric von Daniken, de alguna manera, creo que revolucionó la forma de ver la historia. A veces con argumentos, a veces con argumentos un poco polémicos. Yo siempre digo, lo primero que yo quiero aclarar siempre es esto. Eh, no hay que quitarle mérito a nuestros pueblos antiguos. Tenemos en América algunos de los pueblos más impresionantes y más increíbles de la historia de la humanidad. Tenemos la ciudad más grande de la historia, que fue Teotihuacán. Eh, Teotihuacán en Teotihuacán convivían 300.000 personas cuando en Londres o en París se hacinaban 20.000. Eh, entonces, a veces hablar de, de la ayuda extraterrestre eh, es quitarle mérito a, a los logros que tuvieron estas grandes culturas y hay que tener mucho cuidado con esto. Especialmente porque piensen en... Que las, gran, la, las grandes teorías de, de los alienígenas eh, están fuera de Europa. Nadie dice que el Coliseo fue construido por extraterrestres. Nadie dice que el Partenón lo hicieron los extraterrestres o que la filosofía griega la alegaron los extraterrestres. Siempre es afuera de Europa los extraterrestres. Dicho esto, hay un montón de elementos que no tienen sentido y no hay forma de entender cómo los hicieron. Con las pirámides yo hablaba con, con un gran, gran experto argentino que se llama Antonio Laceras y él me daba un punto que a mí me llamó mucho la atención y me sorprendió. Él decía, suponte que eh, realmente lograron levantar esas piedras gigantes hasta la altura que van las pirámides. Que debería ser eh, una hazaña gigante, pero bueno, él decía, vamos a suponer que fue capaz por la cantidad de, de esclavos que utilizaron y que mataron para poder hacerlo. OK, él dice, pero hay un detalle que nadie tiene en cuenta. Y es, ¿cómo están las pirámides hoy? Están perfectas. Las piedras no se movieron. ¿Quién hizo el estudio del suelo para saber o, o fortalecer el suelo para que todo ese peso pudiese estar sin moverse por 2,000 años? O sea, fíjense los estudios de suelos que se hacen hoy para construir un edificio y que muchas veces se equivocan y se caen. ¿Cómo hicieron con las pirámides? ¿Quién ¿Quién era el ingeniero que sabía tanto de, de, del estudio de suelo? Sí, claro, porque eh, cualquier otra, en un, en un suelo diferente, en un lugar donde hubiera terremotos, eh, inclinaciones, etcétera, o sea, debe haber todo un estudio para saber que una estructura tan grande y de esas dimensiones pudiera soportar por, por años, y en este caso ha soportado milenios. Dos milenios. Soportó dos milenios. Este, cualquiera de los mejores edificios que tenemos, busquemos un edificio de más de 100 años, si no tiene este, un, un este, mantenimiento constante como está. Exacto, ¿no? Increíble, increíble. Igualmente lo mencionan por las estructuras encontradas en, en Perú, como Sacsayhuaman, ¿no? Totalmente. Son, son cuestiones que no tienen, que, que pasan cosas extrañas en toda la zona de... A ver, las culturas preincaicas para mí son maravillosas. O sea, hay, hay, hay detalles que pasa lo mismo que con, con las pirámides. Las paredes son perfectas. No entra una hoja entre, un, entre una piedra y otra. De hecho, hace mucho tiempo hay una teoría que están tratando de, de explicar que ellos de alguna manera habrían logrado volver a la roca líquida para poder darle esa forma perfecta que tienen. Fíjense que dentro de las paredes incaicas hay tuberías adentro de la roca que tienen codos y contracodos. O sea, hacen así, truc, truc, truc, y siguen desagües o vayas a ver uno. Eso hoy no lo podemos hacer. Hoy no tenemos tecnología para hacer una, para escarbar una, una roca y hacer eso. Entonces, hay muchos misterios. Este, eh, en, en, toda, en toda América que tienen que ver con, con esto y que no tienen sentido. Este, hay imágenes de, de, de seres, de razas que en teoría nunca estuvieron en América, eh, hay construcciones que parecen haberse hecho solo para, ver, para que se viesen desde arriba, hay una fascinación y un entendimiento de las estrellas que, que va mucho más allá de, de todo, cuál era la intención de, de, de eso... Eh, hay, hay, hay muchísimos, muchísimos elementos en América que es cierto que nos dejan en un punto donde tenemos preguntas. Pero yo digo siempre que hay que tener cuidado. No podemos menospreciar a nuestras culturas para decir que todo lo que hicieron era porque fueron este, extraterrestres. Imagínense, es lo mismo que pensar en el, en el alumno burro de, de, de, de la preparatoria y que un día estudió y se sacó un 10. Y todos le dijeron, bueno, ¿quién te, ¿de quién te copiaste? <risa> sí. Hay que respetar el mérito que tuvieron nuestras, nuestras culturas, que no fue poco. Ahora, sí es cierto que hay un montón de cosas que no tienen explicación. Ninguna. De hecho, la cantidad de mitos de seres que se van a las estrellas, desde el mito de Quetzalcóatl, que se sube a, a su eh, balsa hecha por serpientes y vuela hacia Venus, hasta el pájaro volador de la isla de Pascua, pasando por eh, eh, el, el ucupacha de los Incas que estaba en el cielo y, y bajaban a la tierra por, por un puente hecho de, de pelos. Todos van y vienen a la, a la tierra todo el tiempo. Ok, yo ahora me gustaría saber, Jorge, si alguna vez tú has este, experimentado algo así de extraño con este tema que te haya pasado a ti, que no tenga explicación o que te haya dejado igual, este, sin respuestas? Hay muchas cosas que me dejan sin, sin explicación y sin respuesta. Grabé OVNIs tres veces. Las tres veces fue aquí en Ciudad de México. Bueno, no en Ciudad de México. Eh, dos fueron en Ciudad de México y una fue eh, haciendo una vigilia en el Popocatépetl. Eh, que esa fue la más impresionante de todo. Estuvimos toda la noche, no pasó absolutamente nada y a la mañana empecé a hacer entrevistas con, con la gente y en un momento, en la última entrevista, escucho que todos empiezan a gritar y dicen, obvienen oh, el popo. Y por atrás del entrevistado pasa un objeto volando, desaparece atrás del volcán. Nunca supimos qué era. Eh, y, y la verdad que era muy, muy grande. Otra vez desde la Plaza del Zócalo lo estábamos grabando un atardecer y apareció un objeto y pasó de punta a punta eh, y se fue, se fue de, de la pantalla. Y la tercera vez que fue la primera, en realidad, fue una especie de globo que, que yo estaba también con unos vigilantes este, en la casa de uno de ellos, y estuve como 15 minutos. Ellos me decían, hay, hay algo, y hay algo. No lo veía hasta que lo vi y fue realmente impresionante. La verdad es que me, me, me, me llamó muchísimo la atención y no tiene explicación. En este tipo de cosas, esas fueron las tres veces que grabé OVNIs. Otra vez en mi casa. Igual, todo eso, si lo quieren ver, está en, en, en, en, en mi Instagram. Están puestos todos esos videos. ¿Cómo te encuentras en Instagram? En Instagram soy arroba oficial, todos juntos, Jorge Luis S. Oficial. Y después había otras cosas paranormales. Una vez estando en Colombia, estábamos haciendo eh, un juego de la copa para un programa que se llamaba Sugestiones. Y la idea era probar que en realidad la copa lo movían los participantes de manera inconsciente. De la copa, no, de la Ouija, perdón, era con, con la luja de la Ouija. Entonces, el ejercicio este, era, empezamos a hacer el juego, la ouija, la lupa se empezó a mover y en un momento cortamos, vendamos a todos los participantes y les dimos vuelta al tablero. O sea, pusimos las letras al revés. Si era algo inconsciente de los participantes, ya no iba a escribir más la ouija. ¿No? Iba a moverse, pero no iba a, a ir a las letras lógicas. No sé si logro explicarme. Bueno, la Ouija siguió escribiendo perfectamente eh, sin que los participantes supiesen dónde estaban las letras. Y cuando fuimos a la cámara, había una GoPro sobre el tablero, estaba llena de, de interferencias todo el tiempo. Eh, oh, o sea, en, ese, en, ese, en esa experiencia, ¿se movió la, el puntero de la Ouija solo? Eh, empezó a contar que era un hombre que estaba ahí desde hacía mucho tiempo, que era mayor... Sí, que estaba enojado porque nadie le hablaba. Sí, sí, sí. sí. ¿Crees que, ¿Crees que por medio de la Ouija entonces se pueda comunicar con extraterrestres? Qué gran pregunta, ¿no? Qué gran pregunta. Yo creo en algo en eso. Creo que, hay mu que el mundo eh, paranormal es gigante y que muchas cosas se contradicen. O sea, todo lo que hay en el mundo paranormal eh, no puede eh, existir absolutamente todo. Ahora... La verdad, honestamente, nunca había pensado lo que acabas de plantear, pero hasta sería muy lógico, ¿no?, eh, que, que a través de, de cierta conexión cerebral, como decía Jacobo Grimbar, por ejemplo, eh, se pueda llegar a, a hacer una interconexión con, con algún otro tipo de civilización. No lo había pensado nunca. Es muy interesante. Porque es como energía. Entonces, si también eh, los extraterrestres se manejan con energía, si los seres adimensionales, o esto que llamamos fantasmas, son energía, a mí me parece que la energía es, son códigos de información. Lo, lo mencionamos como energía, pero podríamos eh, pensarlos como información que no desaparece, que se mantiene en el universo. Sí, es, es bueno, la, la energía se transforma, nunca desaparece, ¿no? Eso es es una de las leyes de la física hasta el día de hoy, por lo menos. O sea, la energía está. De hecho, hoy estaba viendo una explicación que hablaba de que en el único punto donde parece que la energía desaparece y no se entiende dónde va, es dentro de los agujeros negros. Ok, es ahí donde la energía no sabemos qué pasa con ella. sí Sí, sí, sí, exactamente. Ahí es como se desvanece, es, es lo que explican y todavía no logran entender qué es lo que pasa porque es lo único que contradice esto de que la energía se transforma pero que siempre existe dice John dice alguna vez escuché decir a algún medium que si era posible porque ellos también se mueven entre dimensiones como almas eh, Pregúntalo al ufólogo que si cree en la existencia de varias dimensiones dice Javier Medina que no es ufólogo Javier pero que, <risa> <risa> pero que si ahorita te contesta <risa> Igual contesto. Eh, es otra de las teorías, ¿no? Eh, vamos a volver al, al, al, a lo que empezamos a hablar. Los OVNIs existen. Bien, si los OVNIs existen, ¿qué son? Obviamente, primero descartamos la tecnología secreta que ocurre, descartamos eh, las confusiones, descartamos fenómenos que no conozcamos y descartamos todo lo conocido. Cuando nos quedamos solo con lo paranormal, hay varias teorías, o son extraterrestres, o son intraterrestres, como decías recién, Oxlack. Son seres del futuro. Esa es otra teoría, de hecho es mi teoría preferida. Y si son nuestros nietos o bisnietos que están haciendo turismo y saben que no pueden intervenir, o son seres de otras dimensiones. Una vez entrevisté a un físico para tratar de entender qué eran las dimensiones. Y me dio una explicación muy gráfica y muy interesante. Él me dice, me dice, no es una explicación real, pero te va a servir. Me dice, piensa eh, que las dimensiones son un edificio de apartamentos. Entonces, tú vives en el primero C, hay otro que vive en el segundo C, hay uno que vive en el cuarto F y hay uno que vive en el quinto J. Pero todos viven en el mismo lugar, en la misma dirección. Sin embargo, no se ven entre ellos y no se escuchan porque cada uno convive dentro de su dimensión en la misma dirección. Pero un día, el del segundo C eh, se olvidó el grifo del agua abierta y el del primero C empezó a ver que venía agua mágicamente del techo. Y otro día, uno empezó a picar el piso, hizo un agujero y empezó a ver que había en el, en el de abajo. Entonces, eso es lo que él me explicaba que podían ser las dimensiones y ese podría ser el contacto dimensional o estas supuestas puertas dimensionales que habría. La, si hablamos de dimensiones, estamos hablando de seres que conviven en nuestro mismo espacio, pero que nosotros no vemos. Pueden ser más o menos tecnológicos. Tal vez nuestros aviones volando hoy sean los ovnis de otra dimensión. puede ser, claro. Entonces, la física acepta que hay más dimensiones. De hecho, no sé si leyeron hace cosa de un año, eh, un, un estudio de, de la Universidad de Hawái en, en la Antártida dijo haber encontrado una dimensión en donde el tiempo corría al revés, en vez de avanzar, retrocedía. Pero que haya más dimensiones no necesariamente significa que podamos vivir en esas dimensiones. Nosotros vivimos en cuatro dimensiones, ¿no? Alto, ancho, eh, profundo y el tiempo. Se supone... Sí. Sí, te iba a decir sobre el tiempo, y el tiempo lo tenemos como, eh, como medido en cierta forma en, en, en este planeta, pero el tiempo es diverso en otros espacios, ¿verdad? O sea, en el espacio y en otros lugares. El tiempo es fascinante, bueno, es esto, por eso para mí la teoría de los visitantes del futuro es maravillosa. Hay una anécdota eh, que se la adjudican a Einstein, son ese tipo de, de citas que la verdad es que si tengo que justificar que sea real, no lo puedo justificar, pero a mí me encanta. Que dice que una vez en una entrevista unos periodistas le preguntaron a Einstein si se iba a inventar la máquina del tiempo. Y Einstein les contestó, es totalmente factible y posible hacer la máquina del tiempo en teoría. Pero yo le aseguro que nunca se va a inventar. Y se lo quedaron mirando. Si usted dice que es posible, ¿por qué dice que nunca se va a inventar? Le repreguntaron. ¿Usted vio algún turista del futuro? Le dijo. Y si esos turistas del futuro no están este, bajando a vernos justamente porque eh, saben que no pueden interferir con la línea del tiempo y hacen turismo espacial desde arriba sin hacer contacto y nosotros nos arrancamos los pelos tratando de entender quiénes son. Exacto, ¿no? Como, como si nosotros mismos viniéramos. Hay una película que se llama Interestelar, ¿verdad? Una no vale, pues, sí. ¿Lo has visto? Es sí, la, es muy vieja, no no tengo muy buenos recuerdos de la película, pero todo esto también me deja pensando como cuál sería el interés en, que, en no interferir con nuestra evolución. O sea, sería cosa que... ¿Realmente ellos nos crearon y es por eso que existe este interés o qué hay detrás de eso? Yo creo que hay un montón de cosas. Si son seres del futuro, saben que no pueden interferir con su pasado porque modificaríamos su presente. Sería la, la, la, la, la paradoja del doctor Emmett Brown de volver al futuro. Sí. Eh, si nos crearon y somos un experimento, tal vez simplemente eh, no quieren intervenir con su experimento. Pero también nosotros somos muy egocéntricos. ¿Por qué si hay otras civilizaciones van a estar interesados en modificarnos? Eh, el ser humano es muy egocéntrico. Siempre piensa que está en el centro de todo y es lo más importante. Y cuando vemos el universo nos damos cuenta que no somos lo más importante. Hay uno de los problemas más grandes cuando uno piensa en que hay vida extraterrestre aquí, que son las distancias. ¿Saben cuánto tardaríamos en enviar una señal? alfa centauro que es, son las estrellas eh, que son los planetas más cercanos a la tierra fuera del sistema solar cinco eones. Cinco pero cuánto años. tiempo tardaría en llegar una señal de radio no sé cinco eones. Tiempo pone más cinco mil, años. <risa> cinco mil años cinco mil años creo que eones son años son sí, debe ser debe ser <risa> imagínense que hay alguien ahí mandamos la señal llega dentro de cinco mil años y dentro de mil años tenemos la respuesta. Y ustedes se quejan del delay de la internet de hoy. <risa> claro, así, así sería. Nikola Tesla dijo que había logrado como encontrar una señal, ¿no? O una cosa, así. no recuerdo muy bien, pero creo que dijo haber tenido como la manera de poderse comunicar con, con seres Ni de otros planetas. Ay. En realidad hay, hay varias cosas. Nikola Tesla eh, fue un gran iluminado. De hecho, hay toda una teoría que dice que él era un contactado y que toda su sabiduría, al igual que la de Leonardo y de otros genios, eh, se las, alguien se las dio. Porque realmente es gente que sale de la evolución natural de, del pensamiento. Él decía que él, él, había información en todos lados y, y en realidad él lo que hablaba es que podía electrificar al mundo para no utilizar cables. De hecho, esa es la gran torre de Tesla que creó para, para poder este, llevar eh, información, pero estas torres también comunicaban, y esto es cierto. Y todas esas teorías después se siguieron, que es lo que, no sé si escucharon hablar alguna vez del proyecto SETI, que es el proyecto de búsqueda de inteligencia, eh, inteligente a través de radiotelescopios. En la década del 70 estaban escuchando el cielo y escucharon una señal que parecía artificial. Y a partir de ese momento, hasta el día de hoy, tenemos cientos de miles de telescopios, de radiotelescopios, tratando de escuchar el espacio para ver si hay alguien hablándonos. Y también se han enviado señales. Es como complejo, porque hay que pedir permiso para mandar señales al espacio. Es un poco lo que pasa en la película 2001, dice al Espacio, ¿no? Si la vieron al final de la película, ocurre que eh, los extraterrestres nos habían conocido porque habían visto todos los programas de televisión y escuchado todas las señales de, de radio que nosotros emitimos. Eh, entonces se escucha y hay, pero eh, es todo tan despacio. Ustedes imagínense que estamos viendo hoy estrellas que hace años que no existen, miles de años que no existen. Ya, ya que estamos hablando en, en esta parte... De, de la dimensión grande de lo que es el universo, las distancias y demás. Uh, últimamente he estado pensando también, hablando de Moco y de que podemos teorizar e hipotetizar lo que queramos, sobre si el planeta tal cual es un ser vivo y que todos los demás planetas también lo eran o lo fueron, lo son o, o lo fueron y entonces simplemente eh, nosotros seríamos como parte, como los ácaros que viven en nuestra cara y en nuestras manos. Yo hace muchos años eh, hice una serie para, para History Channel también, que, se, que no era de, de misterios, que se llamó eh, Latinoamérica sin humanos, la tierra sin humano Life After People. Oh, sí, la recuerdo. Eh, que la teoría era qué iba a pasar con el planeta una vez que el ser humano no existiese más. Eh, y lo que se daba cuenta la teoría cuando investigabas eso es que somos mucho menos dañinos de lo que nosotros pensamos. La contaminación más grande que hoy genera el ser humano son las, ba las barras de uranio enriquecida, Que una vez que pasan por los reactores nucleares, estas barras de uranio eh, contaminan un millón de veces más y van a contaminar un millón de veces más por 750.000 años. Si yo digo esto, ustedes me dicen que es una locura, ¿no? Ok, no, no entendí bien cómo es esto. Las barras de uranio ya las, ya las tenemos, están en el planeta. Claro, pero cuando se hace el proceso eh, y se las enriquece para que vayan a los reactores nucleares, okay. siguen eh, emitiendo radiación un millón de veces más, si no me falla la memoria, por 750.000 años. Okay. Es la peor basura que nosotros estamos generando. De hecho, eh, hay un montón de, de, de estudios para ver qué se hace con esa chatarra eh, nuclear, que es terrible. De hecho, hay un Iron Mountain en Estados Unidos que está cerrada, llena de, de, de, de, de esta chatarra. Y de hecho, en un momento se reunieron a un montón de semiólogos. Los semiólogos son... Eh, los investigadores del lenguaje para tratar de lograr poner en ese lugar algún tipo de símbolo que alguna civilización hasta no humana pueda entender que esa puerta no la tiene que abrir. Bueno, 750.000 años es mucho, es casi la evolución del Homo Sapiens, ¿no? Okay. Los planetas son segundos. Exacto. Entonces, ¿para quién es mala esa contaminación? Para nosotros, para los pobres seres que les tocó vivir en nuestra propia época. Pero no somos tan terribles y tan grandes como creemos. El planeta es mucho más grande. Y de hecho, es interesante entender que el... ¿Saben cuál es el mayor contaminante que hay en el planeta Tierra? No sé, yo pienso el plástico, este unicel. Es el oxígeno. ¿Cómo es eso? El oxígeno es el desecho de las plantas, es el desecho de un ser vivo. Ah, ya veo, es, ya, ya entiendo. O sea, seríamos nosotros, básicamente. La así vida así es contaminación. como La, la vida es la natural vida. del planeta. La, la mayor contaminación del planeta es el oxígeno, porque es el desecho de las plantas. Claro, exactamente. Y es, es, es lo que desecho. nos mantiene vivos. Porque entonces es, es, hay que entender y ver este, la contaminación en ese sentido. Es muy paradójico si uno si han, to, si han tenido la oportunidad de ir a un basurero o un basural en algún momento, el ecosistema que se está generando en un basural es increíble también. Entonces es como muy raro todo, ¿no? Obviamente, si seguimos contaminando y no cuidando el planeta, vamos a tener un problema, porque nos vamos a morir nosotros, pero no vamos a matar el planeta, que ese es un tema del egocentrismo del que hablaba antes del ser humano. El ser humano es muy egocéntrico. Claro, el planeta sigue vivo. Claro, es salvar a la humanidad, no al planeta. Es, es, es un error de concepto. Ni la vida, no vamos a acabar con la vida en el planeta. De hecho, ni siquiera somos el, el ser dominante en el planeta. Fíjense, eh, si no me creen, fíjense lo que ocurrió este último año y medio con el COVID. Los, los microbios son mucho más poderosos que nosotros. Melissa, querías decir algo y te arrebaté la palabra. Yo me quería regresar, partiendo obviamente de que somos moco y aquí todo es válido, a la torre de Tesla, que es pues básicamente un triángulo, ¿no? Y abajo se forma como depósito de agua. Creo que era, forzosamente tenían que ser así. Y se parece mucho justamente a las pirámides, a todas las pirámides que desconocemos cómo se hayan construido. Entonces, el triángulo también es un, simboliza como la relación entre el cielo y la tierra. Y eso nada más me hace pensar que qué tal si el contacto o los portales siempre han existido y siempre han sido esos. Y luego, partiendo de que también somos energía y estos seres también serían energía, mmm, no sé, que al momento de que uno quiere indagar más, como atraigas de alguna manera o abras también cierto portal energético a estar como más, um, ¿cuál es la palabra?, receptivo a estos seres. Sí, es probable que haya algo, hay algo en, en, en las estructuras piramidales. Es muy cierto que siempre se habla de la energía y es cierto que las grandes construcciones de nuestra historia son pirámides. Es muy cierto lo que decís. Puede ser. Puede ser también, a ver, si voy a lo sencillo es, la pirámide es la estructura más fácil para construir algo que no se caiga, que también es, es real a, a nivel práctico. O sea, si la torre de la hubiese sido al revés, se caía. Sí, claro. Entendemos. Pero lo que dice Melissa es interesante porque, eh, como hemos van? visto en las civilizaciones, el triángulo, bueno, la pirámide ha sido bastante requerida. Y ella le da una connotación como de poder, como si fuera un símbolo o un artefacto de poder. Ya que estamos en Moco, podemos eh, pensar que quizá un artefacto así pudo venir de otro planeta y que, eh, o que en el espacio, o que en el universo, este símbolo del triángulo o la pirámide sea, sea como lo es el ojo de Dios, ¿no? Que está dentro de la pirámide y sea como algo que da energía o poder a, a muchas otras cosas, que dé energía, luz, vida. Es que es cierto, es cierto, o sea, la pirámide es, es poder y la torre de Tesla tiene elementos que yo creo que Tesla nunca fue entendido. No sé si ustedes conocen un poco la historia de lo que ocurrió con Tesla cuando murió, pero cuentan que entraron a, a su laboratorio y robaron todos sus planos y sus ideas y la familia estuvo durante muchos, muchos años en juicio con el gobierno para que les devolviesen todo ese material. ¿No? Sí, me, me parece que Rusia se había quedado bastantes este, cosas de Tesla y también Estados Unidos, como que estaba dividido o Alemania. Eh, no, algo... en Estados Unidos porque él vivía en Nueva York. De hecho, él vivía en un hotel... Y la, la, la vida de Tesla fue muy rara, o sea, era un, un señor que empezó trabajando eh, para Edison eh, mientras Edison este, hizo toda, toda su, su, su propuesta de energía, él hizo una propuesta que realmente era mucho más interesante, pero era menos comercial, se pelearon, Edison este, tuvo, eh, no recuerdo ahora quién fue el, el, el, el millonario que lo patrocinó, y a, y a Edison lo patrocinó J.P. Eh, Morgan y terminó logrando que su energía se, eh, se fuese la que finalmente se, se, eh, se utilizase en, en todos lados. Él empezó a vivir en hoteles, en los, los hoteles más caros de Nueva York. O sea, él gastaba millones que aparte ni siquiera pagaba. Lo, lo terminaban echando de los hoteles con cuentas gigantes. Y él se dedicó después de todo esto a desarrollar esta torre que nadie entendió nunca o él nunca terminó de explicar para qué la estaba haciendo. O sea, se creía que era como un gran condensador de energía y lo que suponían los que estaban poniendo el dinero, que era justamente para poder enviar energía a diferentes lados. Pero la torre terminó siendo como una especie de gran comunicador. Lo que pasa es que le dieron de baja el proyecto y nunca se pudo terminar. Entonces, nunca vamos a saber exactamente qué era lo que quería lograr con esa torre de Tesla. Esta esa gran película, ¿cómo se llama? Es el gran truco. Donde, el gran truco. Donde utilizaban la torre de Tesla también. Eh, lo maravilloso es que hay algo ahí, pero evidentemente alguien no se animó a dejarlo terminar. Qué personajazo Tesla, ¿no? Y, y no, no sabemos qué tanto se haya sacado de provecho de todo lo que él formó y construyó. Sí, hay, hay toda una historia de, de Tesla también con una eh, vidente rusa, ahora estoy burlando el nombre, que se me fue de la cabeza por estar en vivo. Está Blavatsky, Madame Blavatsky. Sí, creo, creo que sí, estoy buscándolo. Uh, bueno, ya va a salir, ya va a volver a, a, a mi cabeza. Que, que sí, Madame Bablaski. Que no, no, no, Bablaski no es. No, no, no, no, no. Este, bueno, ya va a venir. Que justamente lo que contaba es que eh, los dos tenían un contacto con seres que les bajaban información y ellos no se conocían y, y tenían puntos de contacto y se conocían. Es esto, ¿no? Hay una comunicación distinta a la comunicación tecnológica o a la comunicación verbal. Esa comunicación sabemos que existe, es, está muy probada que existe. Y como decías recién de la ouija, hay que ver cuáles son los modos de utilizar esta comunicación con comunicarse con otros mundos, otros lugares, otros tiempos, otras eras, otras dimensiones. Eh, lo cual abriría el universo mucho más. Porque se acuerdan de lo que les hablaba de... De, de, de, de la teoría del, de los 100 mil millones de civilizaciones, eso es solo en nuestras dimensiones. Ajá, wow Y eso es una pequeña porción de lo infinito que es el universo. ¿Melissa? Es que me quedé pensando eh, en, otro, en otra cosa, y es que cuando los ufólogos empiezan a investigar mucho del tema... Hay personas que dicen que esto los convierte como en eh, algo no deseado para, para estos seres, ¿no? O sea, que entre más lo busques, menos vas a hacer contacto con ellos. En cambio, yo siento que al momento en que estás investigando esto, te acercas de alguna manera. Y quiero saber si tú en particular eh, has tenido, no sé, has sentido de pronto cuando más cerquita estás del tema, cuando más estás investigando... Que pasen cosas así raras o como, no sé, que, que de alguna manera lo sientas más cerca. Yo tengo como muchas sensaciones todo el tiempo. O sea, yo nunca dejé de sentir que hay algo distinto a lo que vemos. O sea, no tengo dudas de eso. No, no puedo ponerle nombre, que es lo que me pasa con esto, eh, que me genera más preguntas que respuestas. Pero no tengo dudas que hay mucho más más allá de lo que vemos. De hecho, hay muchos indicios y muchas pruebas de que esas cuestiones existen. En cuestiones prácticas todo el tiempo, o sea, cuando uno está haciendo documentales de estos temas, siempre aparecen elementos extraños. Las luces fallan, la cámara falla, el audio falla, eh, las pilas de la, las baterías de los autos fallan, todo falla cuando estás haciendo esto. Es, es muy increíble y, y no sé si aquí se utiliza el mismo dicho, pero es creer o reventar pero siempre hay algo extraño, inexplicable, y que de golpe empieza a funcionar perfectamente. Y dejó de funcionar sin sentido y volvió a funcionar sin sentido, como esa cámara que les contaba de, de, del juego de la Ouija. Sí, hablando de, de lo que preguntó Melissa, eh, lo relacionó también con... Entonces, Tesla era, era un contactado, digámoslo así, junto con esta eh, rusa que ahorita se te va a venir a la mente... Eran contactados, seres superiores les podían comunicar esta información. Con referencia a esto, con lo que decía melissa también, la pregunta es, seguramente tú has de haber entrevistado contactados y conoces contactados. porque contactados no tienen información como Tesla o esta otra mujer que mencionas? Pero, y siempre dicen que no tenemos basura porque vamos a, a, a destruir el mundo. Como que los extraterrestres siempre vienen a dar mensajes a los contactados modernos a decir que no tiremos basura o que cuidemos el agua porque nos vamos a, a morir. Y eso es como el gran mensaje de los extraterrestres. <risa> qué, qué, qué real. Qué real que también es cierto que no tenemos que tirar basura porque nos vamos a morir. <risa> a mí me ha algo con los contactados. Respeto a muchos, conozco a muchos... Eh, por ejemplo, ahora en un par de semanas voy a sacar en mi podcast una entrevista muy larga que hice con un contactado argentino muy famoso, que es este Juan Oscar Pérez, eh, que era eh, un gaucho que, que estuvo en, supuestamente en una nave. Eh, conocí al hermano Oscar Córdoba de, de, de Perú, que, que, que creó el grupo este, Alfa y Omega. Estuve eh, cenando en la casa de de Sixto Paz, también en Perú. lo Conozco a Ricardo González, que lo considero un amigo. Conozco un montón de gente que dice ser contactado o ha sido contactada. Y yo no soy nadie para decirles que no les creo. Pero tampoco tengo elementos para creerles. Entonces, yo lo, lo he entrevistado a Travis Walton, por ejemplo, también. Yo me quedo en un punto en donde... Eh, el tema del contacto es casi una cuestión de fe, o le crees o no le crees. Y con la fe no se discute. El que discute de religión es que tiene ganas de perder el tiempo. En esto, si bien muchas veces no son religión, ocurre lo mismo. ¿Quién soy yo para decirle a alguien que me cuenta que fue abducido, que, fue abdu que, que, que me está mintiendo o que se lo imaginó o que tiene un problema mental? Si por ahí es cierto. Yo no tengo elementos, ellos no tienen elementos. Es cierto que hay gente que dice que cura, hay gente que dice que ve el futuro y hay un montón de gente que da estos mensajes ecológicos. Pero honestamente yo no tengo elementos para decir es mentira. De hecho, creo que nadie los tiene. Porque, por ejemplo, cuando empiezan con las eh, hipnosis regresivas y todo eso, o les ponen eh, los detectores de mentira, a lo sumo pueden llegar a decir... Eh, científicamente, si están, y ahí es muy difícil y polémico lo que voy a decir, si están mintiendo no, pero si les ocurrió de verdad o no, no hay forma de probarlo. Yo los escucho. Ok, solamente que sería bueno que hubiera un contacto como lo que mencionaste con Tesla. Melissa. Hay una teoría que me pareció muy interesante y decía que muy probablemente ya todos hayamos sido abducidos alguna vez, que simplemente te borran la memoria, y es por eso que estás como más familiarizado con esto, o que de alguna manera crees, o que tienes una imagen más nítida de lo que todo, todo esto es, por el hecho de que ya, está, ya hayas estado ahí, simplemente te borran la memoria y ya. Sí, pero a mí eh, con esas teorías me pasa lo que les decía hoy, yo creo que somos muy egocéntricos ¿por qué va a haber tantos extraterrestres eh, preocupados por abducirnos a todos todo el tiempo? ¿Tan importantes somos? Pues podría ser que eh, partiendo de que somos de alguna manera la creación de alguna de estas razas no sé, con los fines que, sí. que siempre mencionan de investigarnos qué hay dentro de nosotros, cómo funcionamos, cómo es que ¿Tenemos sentimientos o nos reproducimos? ¿O el sí. simple hecho? Sí, sí pero, pero... pero es cierto. Pero fíjate que todo eso es egocéntrico. Es de pensar que somos muy importantes. O sea, nosotros no hacemos eso con ninguno de los experimentos que hacemos. Y hacemos muchísimos experimentos. Entonces, es, ¿puede ser? Sí, puede ser. Yo lo que te pongo ahí es un argumento como tan importantes somos, que van a hacer millones de kilómetros para venir a abducirnos, para investigarnos y borrarnos la memoria y dejarnos en el lugar donde estábamos. Oye, ahora que estás hablando de eso, pienso también en esto de las personas que dicen que sueñan con los extraterrestres. Eh, si hablamos hace un rato sobre comunicación de Ouija con extraterrestres, ¿se podrían los extraterrestres comunicar en sueños con nosotros? Hay gente que cuenta mensajes que, de cosas que después ocurrieron. Pero ya pasaba con los profetas también, ¿no? Eh, hay un profeta argentino eh, que se llamaba Benjamín Solari Parravicini que en 1930 dibujó las torres gemelas con, un avión en el, con, un, eh, con una especie de ave en el medio que, que, que, que chocaba contra las torres. ¿De dónde sacó esa información? ¿Quién se la dio? Bueno, también había uno de los Simpsons y había otras caricaturas por ahí que mostraron como lo mismo. Las torres y un avión, eso es muy raro. Una película también de los noventas, por ahí vi que tenía referencia a eso. Eh, han salido muchos a partir de lo ocurrido y bueno, es muy interesante. Las cartas Illuminati, incluso venían las torres gemelas incendiándose. Este señor también dibujó a, en el 1930 a JFK y dijo que lo iban a asesinar. Dibujó a Fidel Castro en la década del 30 diciendo que iba a, a gobernar en las Antillas. Eh, es información que alguien baja. Algo la baja. ¿Cómo alguien puede tener esa información? Está, si, si ya hay información sobre lo que va a venir en el futuro, entonces ya la vida ya la vivimos, ¿no? Entonces esto solamente sería eh, transitar algo que ya fue. Ojalá que no. <risa> ya no es un nuestro propio destino, sino ya está escrito, ya está hecho. Sí, sí, es, es probable, pero ojalá que no. ¿Qué, ¿Qué te gustaría controlar de esta parte de tomar tu vida en tus manos y no pensar que ya está escrito? Todo, no, no querría, o sea, a mí me gusta eh, el hacer camino al andar, como dice la frase. Eh, si tengo que pensar que el camino que estoy andando ya estaba dibujado desde antes, mínimo me voy a deprimir. ¿A ti, Melissa, te gustaría eh, esa hipótesis? Pues es que también podría ser que sea un plan que está por llevarse a cabo, ¿sabes? O sea, no algo que ya haya sucedido, sino algo que quieren que suceda. Ah, ah interesante. Como si estuvieran jugando con nosotros entonces. Sí, algo sí, algo sí, o sea, porque también hay muchas eh, cosas que han dicho que no han ocurrido. Bueno, es que pasa que las profecías las interpretamos ya cuando suceden los hechos, no antes. Claro, y siempre son un poco vagas, entonces las agarramos y las ponemos ahí. Hay algunas que no, no son tan vagas, pero es cierto, siempre es, este, siempre es en el momento. Pero sí, el tiempo puede ser cíclico. Eh, de hecho, yo estoy escribiendo una novela que trata sobre eso, y yo creo que hay algo, o sea, cuando tenemos esta memoria de la Atlántida, cuando nos vamos a, a, a de dónde salen las primeras culturas, cuando hablamos incluso de estas cuestiones de alienígenas ancestrales, yo siento que nos falta un eslabón de, de, una, de una gran civilización anterior, muy grande. Esto es como el programa de la dimensión desconocida, ¿no? claro. Melisa, ¿tuviste la dimensión desconocida? No. No, no. Estoy perdida en eso. Bueno, es que tú también es como de los 50, ¿no? ¿Qué años son las dimensión desconocida? Eh, sí, esa de los 50, 60. Pero hasta hace no tanto lo pasaban en la tele todavía. Todavía. Ah, sí, bastante. Natalia Prince nos mandó 20 pesos, te dice, excelente programa, saludos, Oxlack, Melisa y Jorge. Gracias. Pueden seguir a Jorge en su Twitter como arroba jorge luis s guión bajo 77 eh, en instagram soy arroba jorge luis s, oficial y después este en spotify o, o en cualquier este reproductor o como se llame de podcast está mi podcast que se llama la huella ovni y tengo mi canal de youtube que es jorge luis Uchtdorf. ahí tengo muchas entrevistas con que fui haciendo durante todos estos años y que ahora las empecé a subir completas ¿Vas a seguir haciendo contenido de misterios de ufología para cadenas como History Channel y otras? Vamos, estamos, Este todavía no sé para quién, pero sí, estamos armando un par de proyectos lindos. Claro, necesitamos gente como tú que siga trayendo estos temas interesantes, porque a mucha gente le interesa y hay pocos productores que creo que hacen un trabajo tan bueno como, como tú lo realizas. Muchas gracias, amigo. Melissa. Ay, a mí, bueno, antes que nada agradecerte y segundo, pues me, me quedo con bastantes dudas. O sea, justo como lo dijiste en un inicio, nos vas a dejar con más preguntas y sí. Es que sí, a mí, eh, yo trato de ser muy honesto en esto y yo siento que yo no sería honesto si, si afirmase cosas que no estoy seguro que están. Entonces, es, para mí sería muy fácil decir, decir, los extraterrestres existen. De hecho, hay un montón de gente que no me estaría insultando en este momento por decir que no existen o que no lo sé en realidad porque yo no digo que no existen. Pero a mí lo que me pasó es esto, es que yo me llené de preguntas, pero por otro lado encontré que eh, amo esas preguntas. Las preguntas sobre lo paranormal para mí abren puertas. Las certezas te dejan quieto y las preguntas te movilizan. Entonces, encontré algo que para mí es sano, es este... Buscar estas preguntas y tratar de, de, de, de generar respuestas. Suponte, en mi canal ahora tengo entrevistas con diferentes expertos para dar argumentos. Eh, hay una entrevista muy, muy larga de casi una hora con una astrobióloga mexicana explicando cómo serían los planetas donde puede haber vida. Hay una entrevista con un físico explicando todo esto, las dimensiones. Hay entrevistas con astrónomos, con pilotos. Yo lo que quiero es eso, es dar argumentos. No quiero bajar una conclusión que de verdad yo no tengo y que la sigo buscando. Pero tampoco me, me quita el sueño no encontrarla porque cada vez que la voy a buscar empiezo a tener más y más preguntas todo el tiempo. Una de las preguntas al principio del programa que la iba a hacer es, y bueno, esto lo dejo ya para el último porque son preguntas un poco más raras, los actuarianos, que sobre los actuarianos querían saber. ¿Sabes algo sobre los actuarianos? Muy poco. En realidad hay muchas este, supuestas eh, razas extraterrestres. Eh, hay diferentes historias de estas razas. Generalmente hay contactados en cada una de las razas que dicen haberlos visto o que dicen conocerlos. Eh, cuando empiezas a ver hay más de 100 descripciones de razas extraterrestres eh, en la Tierra. Empezando por los grises, pasando por los reptilianos, yendo a estos nórdicos, que es lo que... Me relataba esta médica, estos seres que parecen europeos, eh, tienes este, eh, los pleyadianos, tienes este, los alcarianos, tienes una enorme cantidad de gama de diferentes seres. Que si vamos a estas teorías de la cantidad de civilizaciones, debería ser probable que todos estos seres existan o algunos parecidos. Para los contactados están entre nosotros y están ocultos. Yo no tengo elementos para decir que esto sea cierto o no. Yo no tengo ninguna prueba que me haya ayudado a decir que, que están. Y es que podrían estar, ¿no? Por ejemplo, en los comentarios decían que melissa era pleyadiana o nórdica también, estaban diciendo, que por eso estaba muy callada, que porque estaba tratando de ocultar precisamente... ¿De dónde sos, melissa De Texas. Ah, entonces, pero no sos pleyadiana. No, no, no. Por supuesto que no. Ay, pues este tenía otra, tenía otra, otro comentario, pero ahorita lo recuerdo. ok Dice eh, toda la gente que me está escribiendo aquí en Facebook y en YouTube les agradecemos también los super chats que han estado apoyando durante la noche. ¿Qué les ha parecido eh, nuestro buen amigo Jorge Luis? Que él dice que no es ufólogo, pero tiene conocimiento como de muchos ufólogos y eso es lo que más me gusta, desde la primera vez que conocí a Jorge Luis y que platicamos un poco, muy por de la, la temática OVNI, me di cuenta que era una persona que tenía, no tenía respuestas, pero tenía respuestas más eh, interesantes que a las dudas o a las preguntas que uno se hacía, así que me gustaría también eh, ver esos capítulos que tienes en tu canal de YouTube, Jorge, dices que con especialistas en, en temáticas, ¿no? Y lo hablan más científicamente. Sí, lo que pasó, pues, son muchas entrevistas, algunas que salieron en un fragmento en, en documentales, otras que son entrevistas que quedaron guardadas. Y siempre cuando haces un documental, los fragmentos de entrevistas son de 40 segundos máximo. Y entonces hay muchos temas que quedaban afuera. Y eran temas que yo me los iba guardando. Y son entrevistas que por ahí tienen más de 10 años guardadas. Y llegó un momento en donde dije, cuando empecé a comunicarme de esta manera, dije, yo siempre quise poner estas entrevistas porque es escuchar a los sabios como yo los escuché cuando los iba entrevistando. Entonces, ahí es donde empezás a ver argumentaciones completas que son súper interesantes. La verdad es que eh, para mí son fantásticas. Ay, me gustaría bajarte unos videos ahí de tu canal y subirlos a mi página de Facebook. Haga lo que usted quiera, amigo. <risa> Porque es información que no se encuentra muy a menudo, lo encuentras en libros, pero eh, divulgadores del fenómeno que hablen desde la ciencia es muy difícil. Por ahí tengo algunos libros que hablan precisamente de esta dificultad entre los extraterrestres y nosotros, en que si hay una visita extraterrestre por las dificultades del, del tiempo, del espacio. Entonces, como mencionaste, para que llegue un mensaje por alguna onda sonora, pues tardaría miles de años. O para que llegara un, un, un ser de estos, pasando, sí. llegando a velocidad de la luz, sería también por, por miles de años. Claro, pero como también es, es cierto, hay dos factores que influyen. Uno es la tecnología y el segundo es el conocimiento de la física, si los agujeros de gusano realmente existen, eh, todo este tiempo, toda esta distancia de la que estábamos hablando no existiría. No la podemos ahorrar. Dicen que esos agujeros negros son como portales dimensionales o como algo que te puede teletransportar, ¿verdad? Dicen eso. En realidad no se sabe qué hay detrás de los agujeros negros porque todos se lo chupan. Los agujeros de gusano son diferentes. Los agujeros de gusano, a ver, conceptualmente sería como, mira. Aquí tengo tus libros, pero es como: este es el. Este es el. el, el, el, el, el, el, el la distancia lineal. Lo que haría el agujero de gusano es esto. Uniría okay. Entonces, uniría, la, la, uniría el, el espacio y, y modificaría la distancia. Entonces, llegarías de una, una punta a otra del universo en segundos. Es doblar, doblar el espacio. Doblar el espacio, exactamente. No, en realidad no, no estamos diciendo. Existe, eh, todo cambiaría, o sea, porque estas distancias que te decía de 10.000 años en una señal de radio, por ahí lo podrías hacer en no en dos o tres días, porque llegar a Marte nos ocupa varios meses, pero... Pero mucho estar más estar, rápido, ¿verdad? Mucho más rápido. ¿Te gustaría doblar el tiempo, Melissa, y el espacio? No sé, o sea, si no traen <risa> consecuencias totalmente <risa> negativas para nosotros. Tal vez sería un buen experimento. Ahora, iniciamos con una experiencia tuya en la ufología. Bueno, esto que te pasó. Y me gustaría que nos contaras ahora para terminar una en el tema paranormal. Una del tema paranormal. Sí, igual algo que te haya impactado o que haya sido como... ¿O sobrenatural o extraño, quizá? Es que hay muchas cosas. Así, en primera persona, yo creo que lo más fuerte que me pasó fue lo de la Ouija. Y después una noche que estábamos grabando un programa en un panteón en Estado de México. Y estuvimos acostados en tumbas toda la noche grabando y haciendo cosas. Y de golpe empezabas a escuchar ruido, voces, eh, que no, nunca voy a saber si era su gestión o había algo, pero había, todos sentíamos que había algo a nuestro alrededor y el primer rato eh, era una incomodidad y un miedo y cuando te empezabas a acostumbrar era como que te habías eh, acostumbrado a eso y, a, y había algo que te estaba acompañando. Tengo muchos amigos eh, videntes o, o, o que ven muertos y las cosas que me cuentan son, son, son increíbles, pero no son anécdotas mías. Por ejemplo, tengo una amiga vidente que antes de la pandemia, tres meses antes, empezó a publicar en su Facebook. Eh, tengan cuidado, junten agua, se viene algo terrible, van a estar en sus casas. Y yo me acuerdo conversar con una amiga común de decir, no debería estar publicando estas cosas. Y tenía razón. Oye, ¿nos deberías de presentar a tu amiga vidente para que venga a no? un programa y platiquemos de esos temas? Suena sí. interesante. Sí, sí, sí, sí, ¿cómo no? Perfectísimo. Bueno, pues hay muchas más preguntas en el chat sobre si la sangre A positivo o algo así es de extraterrestres, sobre si Dios creó a los extraterrestres. Y un montón de cosas más. ¿Tienes tiempo o ya, eh, ya abusamos mucho de...? No, no hay ningún problema. Yo estoy solo aquí, este, sin familia, este, y, y hasta mañana podemos seguir. Bueno, contéstanos estas dos preguntas, entonces, lo de la sangre tipo A, positivo, algo que era de extraterrestres. ¿Tú sabes algo al respecto? En la sangre cero negativo es una sangre única en el planeta. De hecho, es una sangre que no eh, se combina con ningún otro tipo de sangre a la hora de hacer transfusiones. Entonces, es extraño porque parece ser eh, algo que está fuera de la raza humana, porque solo funciona con la gente que tiene esa raza. Es como si fuese de, de otro planeta. Y ahí está una teoría más larga que debería, eh, la puedo contestar en mi podcast después de, de investigarlo bien, pero tiene que ver por ese lado. Hay un montón de cosas extraterrestres que, que se dicen que son extraterrestres en el planeta. Ustedes, antes de que me vaya a hacer otra pregunta, ¿ustedes escucharon hablar de los pulpos? De la teoría de que los pulpos son extraterrestres. Sí. No, yo no. Es una teoría que desarrolló una bióloga de, eh, de una de las universidades más importantes de, de, de, de Inglaterra. Eh, no recuerdo de cuál ahora, pero no importa. Creo que era de Oxford. Eh, ella lo que dijo es que los pulpos parecen ser extraterrestres porque son totalmente distintos a cualquier otro ser que habita la Tierra y no han encontrado hasta el día de hoy una evolución que haga, que, que muestre cómo se llegó de, de, de, de un ser primigenio al pulpo. El pulpo tiene eh, eh, un cerebro por cada tentáculo que funciona de manera eh, autónoma. Es uno de los seres más inteligentes de la naturaleza. De hecho, hasta puede utilizar herramientas. Es un ser que tiene, eh, que, se camu que se camufla, que tiene una velocidad impresionante, que tiene este, veneno. O sea, el pulpo es prácticamente el ser perfecto. Y tiene un ojo muy parecido al humano. O sea, incluso en inteligencia, es... Es bastante impresionante este, la teoría. ¿Y cómo llegó el pulpo entonces a la Tierra? Y aquí viene, eh, para esta misma teórica, toda la teoría de la panspermia. La teoría de la panspermia, eh, ustedes recuerdan que en la preparatoria, eh, siempre que hablan de, de, del nacimiento de la vida en la Tierra, eh, hablan de, eh, de ese caldo de cultivo donde se formó la primera célula unicelular, esos organismos celulares, Empezaron a complejizarse y así durante millones de años. Después entraron al mar, nacieron los peces, los peces salieron. ¿Recuerdan todo eso, no? Sí. Bueno, la panspermia en realidad lo que dice es que la vida llegó a la Tierra en bombardeo de meteoritos. Y que hay vidas tan diferentes en la Tierra porque vinieron tres eh, bombardeos de meteoritos de diferentes lados de la galaxia. de sí, ahí se diría el cultivo este. Claro, este pulpo habría llegado en algún bombardeo de meteoritos tardío y por eso evolucionó solo y de manera distinta. También dicen que los virus, esta misma teoría dice que los virus podrían haber llegado, sobre todo los retrovirus podrían haber llegado eh, en, en meteoritos y por eso pueden cambiar y evolucionar tan rápido y cambiar su ADN tan rápido y es esto que es lo que nos está pasando ahora. El virus, este, cualquier virus evoluciona y, y, y, y las vacunas o los remedios contra los virus se tienen que modificar todo el tiempo porque los virus se hacen resistentes a eso con una velocidad absoluta. En menos de un año cambiaron absolutamente todo. Imagínense a nosotros ahí. Es el futuro de la, de la vida en la Tierra. Mira, hay una, una respuesta aquí, dice Leonardo Orozco, y si los pulpos son tan inteligentes, ¿por qué amanecen en tostadas? ese es el otro detalle son de, de los alimentos más ricos pero, pero alguien también había preguntado hace rato que yo lo vi y si Tesla era tan inteligente ¿por qué se murió? bueno, si sí, se hubiera clonado como en la película, ¿no? el gran toco claro, si sí, era para eso la torre pero no se la dejaron terminar Sí, interesante, bueno Jorge eh, hemos tenido una charla muy amena, eh, llena de, de historias interesantes. Eh, nos gustaría que, ojalá, en un próximo, en el próximo futuro, pudiera estar nuevamente con nosotros hablando de otros temas. Te agradecemos que nos hayas brindado tu tiempo, ahora que estás en Ciudad de México y que hayas estado aquí en Moco en este podcast que estamos haciendo Melissa y yo. Realmente eh, yo les quiero agradecer, los lo felicito por este espacio, los felicito por, por el público maravilloso que tienen, o sea, las preguntas, los comentarios, eh, incluso la, las críticas ácidas eh, hablan de, de un público muy, muy inteligente y, y eso es buenísimo. Y eso es, es, es, es fantástico. Yo los invito a esto, a tener preguntas, a, a no frenarse a, ante respuestas de verdades fáciles. El, la humanidad siempre se frenó ante verdades fáciles. De hecho, siempre mató por las verdades que tenía y cuando cambia el paradigma empieza a matar por las nuevas verdades. Corramosnos de las verdades. Las, las verdades nos dejan quietos y nosotros necesitamos mo movernos. Me pueden seguir en Instagram, soy arroba Jorge En Twitter, que soy arroba Jorge 77. Mi canal de YouTube es Jorge Luis Suxdorf y en spotify y demás se encuentran la huella ovni que es mi podcast que si ponen seguir ahí les voy a avisar cada vez que hay un nuevo episodio ya saben pueden escuchar la huella ovni en spotify Melissa. pues muchas gracias jorge por tu atención por tu tiempo por todo lo que nos compartes todo lo que has hecho lo que conoces lo que has vivido a través de otras personas y a la gente también que estuvo hoy con nosotros muchas gracias por estar aquí Ox, muchas gracias a ti. Y pues igual ya saben, a mí me pueden seguir aquí. Igual como está escrito ahí en todas mis redes. Melissa E Y H y cuándo será nuestra, pro nuestra próxima. Igual próxima como pregunta? está escrito ahí en todas mis redes. Melissa EYH Y cuándo será nuestra, pro nuestra próxima. Igual próxima. como está escrito ahí en todas sí. mis redes. ¿Qué ¿Qué Melisa es eso? E ¿y -H. ¿Y cuándo será sí, los Pues no es que no soy yo. No está escrito ahí en todas mis redes. No, qué está pasando? No es en mi computadora. Ya se cayó. No sé qué pasó. O sea, yo no tengo nada que lo esté. Melissa es una. Este... <risa> Pero quedó clarísimo. O sea, ¿sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Sí? Que... está clarísimo dónde te tienen que seguir. Yo no lo tengo, lo juro que no lo tengo en ningún lado. No sé qué pasó. Pensé que era eh, que eras tú, Ox. No, aquí están mis manos, no, no. Yo, ta yo tampoco, no sé. <risas> bueno, qué raro. Melisa ahí es una infiltrada. Sí era sí era Namekusein. Bueno, muchas gracias, gente, por haber estado en este podcast eh, de Moco, uh, resolviendo y contestando algunas preguntas y dudas sobre el fenómeno ovni extraterrestre. Y vamos a seguir con este tema, quizá porque es la semana de la ufología aquí en el canal de Oxlack Investigador y Melisa H. Gracias, Jorge Luis Zuckdorf, y pronto nos vamos a estar viendo en Ciudad de México. Sí, sí, sí, tengo aquí tus libros. Bien, Jorge Luis me trajo unos libros de Argentina, de criptozoología, ¿verdad? Así es. Genial, ¿no? Bueno, entonces después se los vamos a estar mostrando. Muchas gracias, gente. Un abrazo para todos los que nos vieron en YouTube y en Facebook. Y vamos a estar en todas nuestras redes sociales, así que síganos todos los días. Subimos contenido los tres. Buenas noches, descansen.